Hola amigos, Bien, en este tutorial vamos a aprender a hacer un USB booteable para poder eh, bootear en otra computadora e instalar un sistema operativo. Vamos a hacerlo en, utilizando Linux Mint. Eh, para eso, vámonos a, aquí al menú y nos vamos a Administración de Aplicaciones. Estamos en Linux Mint. Y aquí en Administración de Aplicaciones vamos a buscar la aplicación balena ponemos así aquí en el buscador ponemos balena y este es balena etcher electron ¿Sí? vamos a instalar esta esta aplicación ok, la instalamos ahí estamos instalándola ya tenemos nuestra clave la clave de, de usuario root y esperamos a que termine de instalar la aplicación Muy bien, entonces ya tenemos instalada la aplicación. Vamos a poner un, un pendrive, un USB. Bien. Vamos a aceptar aquí. Muy bien, entonces eh, lo primero que vamos a hacer es formatear este pendrive. Sí, para eso vámonos aquí a accesorios. Estamos. En Linux Mint, en accesorio, vámonos aquí donde dice formatear, formateador de memorias USB. Bien, entonces vamos a dar formato. Ahí buscamos nuestro pendrive y ahí está. Vamos a formatear ese pendrive. Ponemos nuestra contraseña de usuario root. Bien, ahí se está formateando nuestro pendrive. La memoria ha sido formateada. Aceptamos. Cerramos aquí. Nos vamos al menú nuevamente, al menú de las aplicaciones. Aquí en accesorios, fíjense, ahí ya está, ya está instalado Valena Etcher, que es la aplicación que nos va a ayudar a formatear, o oh, perdón, a, a hacer este, esta memoria USB booteable abrimos la aplicación, cabe señalar que solamente podemos hacer eh, podemos hacer memorias boteables pero solamente de sistemas operativos eh, basados en Linux, ¿sí? no podemos hacer en este caso eh, un USB booteable con sistema operativo Windows muy bien, entonces aquí una vez abierta la aplicación vamos a seleccionar la imagen, previamente ya tenemos que tener eh, la imagen seleccionada o, o la imagen descargada en este caso yo voy a voy a hacer un usb bootable de Ubuntu mate Ubuntu mate le damos a abrir ¿sí? y aquí eh, le damos clic donde dice flash ponemos la contraseña del usuario root autenticamos y ahí ya se está haciendo nuestra, nuestra memoria USB booteable con el sistema operativo Ubuntu. Bien, lo único que tenemos que hacer aquí es esperar a que termine de flashear. Bien, amigos, entonces eso sería todo. Ya solamente falta nomás esperar. Vamos a esperar entonces para que vean que el 100% se ha flasheado muy bien, ya está terminando aquí ya finalizó, fíjense, está validando entonces allí ya eh, con esto tendríamos preparado nuestro USB booteable muy bien, como pueden observar estamos ya en la etapa de validación y ahí ya está acabando de validarse y ahora pues ya tenemos nuestro USB boteable con el sistema operativo Ubuntu en este caso. Y vamos entonces, damos por terminado este tutorial, espero que les haya servido.